Cosé, opa, sí, como largo, Sí, largo. sí así, largo, así es más fácil de cogerlo. Buenas, Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, bien, bien, bien. Bien. Qué pena, ya que me la encuentro por aquí, sí, ¿será que tú me puedes hacer un favor? Sí, claro. Me da mucho gusto. Vanessa, cuéntame. Julio, mira, eh, ¿será que tú me puedes ayudar a amarrar? Es que me agotaron los cordoncitos. Sí, sí. ¿Los puedes ayudar a amarrar? Sí, claro. Sí. Ay, ay, ay. ¿Eh? Uy, oye, pero, qué cosa, ¡Qué que los cordones, que los, cordon... los cordones. No? no, que están muy larguitos, pues. Está muy largo. Sí, por eso te, te desamarra. Ah, sí. No. Sexy No me gustan usarlos <risa> así largo y grueso. Sí, Uy, rico. Yo te puse los cordones porque es más fácil amarrar, obviamente, ¿no? Yo he los cordones ricos. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, usted? Bien, gracias a Dios, por aquí, un poquito encantado. Si no pues que, que, mira que es que me parece que me tocaron los cordones, pues no, puedo ver si sí, Jaime sí, me high body. ¿Sabes que ustedes después me pueden ayudar a amarrarlo? Claro, con mucho gusto. ¿Sí? Claro. Por muchísimas gracias. El está con un por, ahí. Mm, cosas, sexy. Está, por ah, sí. Oye, ¿dónde estamos? Mi amor, estamos en un parque. ¿En un parque? Sí. ¿no? ¿Esto es grande? Mm, sí. Sexy. ¿Estás muy grande? Sí. Ay, ¿cómo así? Demasiado grande, ¿sabes? Sí. sí. sí. ¿Eh? El parque, estamos en un parque muy grande. Muy grande. Sí. Ah, ya. ¿Y, ¿y dónde vas? Yo, voy para allí a la tienda. ¿Sabes que usted no me puede acompañar por si pronto me caigo? Si sí, claro. No ¿Dónde vas? Sí, Aquí a la vueltica se sí, ve una claro, sí. ¡Sexy! Ah, ya, ya. Sí, me gusta mejor vueltas porque es como mejor agarrarlo, ¿no? Sí, como largo. Sí, largo. Sí, me gustan así largos. Así es más fácil de cogerlo. Sí. ¿Cómo? Más fácil sí. cogerlo. ¿Sí? Claro. Sí, claro, es mejor, entre más largo. pero pues, yeah. Te da mucha punta ahí sobrando <risa> Pues de <ya> acuerdo. <risa> ¿Y, ¿Y está como rico la marca? ¿no? Sí. ¿Cómo, la... cómo? Sí, ¿cómo? Se, ve sí, se, ve se ve bien, se, ve se, ve se ve rica. Se ve rica, ¿cómo sí. así? O sea, es de que ayudar a la gente sí. a manejar sí. los contornos. Ah, le gusta nada, es me parece muy bien. Sí, más es uno que sea así como muy ayuda. No está normal. Sí. Entonces, mm, aquí ¿Dónde estamos parados? En un parque, sobre todo una avenida sobre todo una, sí. ¿Y este parque sí. es grande? Sí, la pista, muy largo. Ah, ya, y el parque es grande Sí, demasiado sí. Ah, bueno, bueno, pero bueno, muchísimas gracias, ¿oyeron? Sí. Nada, vale ¿A dónde estamos? estamos? Pues para, para, para la derecha ¿Para la derecha es para acá? Para acá para la Ah, bueno, sí. izquierda? Para sí. izquierda? Ah, bueno, muchísimas gracias Sí, el camino está largo ¿Cómo? El camino está largo Ah, bueno, pues vamos a acompañarte Si quieres, que acompañamos Sí, claro Ah, bueno, muchísimas gracias, te agradezco un mm. sexy.